Hola, muy buenas a todos, hoy estamos eh, en un nuevo vídeo y bueno, dentro de nada tengo el viaje a lo que es Nueva York y, y toca prepararse Ahora mismo he pillado una tarjeta de estas que, que simplemente te sirve para pagar, es Revolut, eh, la, la tarjeta se llama Revolut eh, También me han recomendado la tarjeta Vinex, si lo decimos en español y la verdad es que esa tarjeta, bueno, ofrece condiciones un poquillo peores que la Revolut, pero en realidad las dos podrían valer. Y es que, bueno, parece ser que con la de Binex, que aunque sea una tarjeta de origen español y pueda sacar en cajeros y tal extranjeros, eh, parece que han tenido un poco de, de problemas para sacar en, en algunos cajeros. Entonces, bueno, la de Revolut creo que es de Reino Unido y tal, y puede venir un poquillo mejor. El caso es que bueno, estas tarjetas eh, se usan sobre todo cuando vas a viajar para poder sacar dinero y que no te cobren comisiones. Eh, son tarjetas que no tienen una cuenta bancaria asociada, entonces bueno, no tienen ningún tipo de gasto. Tú vas haciendo las transferencias y al final, pues puedes ir a un a un banco, eh, a un cajero y sacar dinero. Entonces, bueno, eh, si vas a viajar, eh, pues tener un este tipo de tarjetas puede venir bien. Además, si usas. Una, un código de referidos, eh, esta tarjeta te sale completamente gratuita, entonces bueno pues tienes tu tarjeta de plástico, la típica que podrías tener de débito de tu banco, pero sin ningún tipo de gasto ni mantenimiento, entonces bueno, para viajar y tal pues, pues no viene nada mal. Y bueno, me iré así a Nueva York dentro, bueno, menos de un mes, el mes que viene. Aprovechando pues, que es el puente, de, el puente de abril. Entonces, bueno, pues a ver qué, qué tal allí en Nueva York. También he contratado con IATI un seguro de, de viaje, ya que bueno, puede surgir cualquier cosa y nunca se sabe. Además, como está el tema del coronavirus, pues la gente bueno, está un poco más paranoica. Pero no solo por eso, porque si allí la sanidad es privada. Si tú tienes algún tipo de accidente o necesitas ir al hospital... El pago de, de los servicios hospitalarios se vuelven bastante caros o si pierdes la maleta, yo qué sé, en cualquier caso, tener un seguro de viaje nunca viene, nunca viene mal. Eh, si es por Europa, pues no hay tanto problema, ¿no? Porque más o menos estás en casa, pero si te vas a Estados Unidos o vas a cruzar el charco, por decirlo de algún modo, pues es necesario tener este tipo de seguros, al menos para para dormir mejor o para tener una, una tranquilidad más. Y bueno, espero que el viaje salga bien. Eh, lo, la verdad es que lo pillé ya hace tiempo. Yo creo que está bastante bien y... Me he pillado un hostel, un hostel es como una especie de residencia, al fin y al cabo en la misma habitación puede que haya más personas y tal, pero bueno, estando viajando y siendo joven, la verdad es que no me importa compartir, compartir habitación con otras personas, es una semana, así que eh, puede que esa semana no descanse mucho y me cueste dormir, pero, pero bueno, la verdad es que, que tampoco me importa. Podéis visitar la web de Hostel World porque creo que es una buena forma de, de buscar eh, alojamiento en sitios cuando vas a viajar de una manera bastante barata y bueno, si eres joven pues no te tiene que importar compartir con otras personas, además que eh, es más interesante porque pues, al fin y al cabo sociabilizas más y, y bueno, te lo puedes pasar incluso mejor. Y bueno, está el tema de Hostel World y si eres aquí en, en España te puedes sacar además el carnet de, de alberguista eh, de, de la red RIAG y muchos de los hostels te pueden hacer descuento, entonces bueno... Eh, te, viene, te viene incluso mejor, te puede salir incluso más barato. Te viene mejor incluso que pillar un Airbnb porque te sale más barato y tal. Cuando viajo pues prefiero mejor un Airbnb o, o un hostel que, que un hotel. Pero bueno, si hubiera una buena oferta de un hotel, pues me pillaría un hotel. Pero el caso es que pillar un hotel en Nueva York pues te puede salir por un pico, pero bueno. Así que nada, ya estamos a domingo, dentro de nada pues bueno, ya cuando veáis el vídeo probablemente sea lunes y espero que, que te, tengáis una buena entrada a abril. Como hay, habéis visto las bolsas están bajando un montón, esperemos que ya se estabilicen un poco y con el tema del coronavirus pues se tranquilice un poco la gente. Ahora mismo hay bastante alarmismo. Pues nada, espero que, que tengáis un buen día. Venga, hasta luego.